La tarde de este jueves se presentó ante las autoridades policiales un joven que estaba siendo activamente buscado, acusado de participar en una riña, donde resultó herido un hombre de 51 años de edad de un balazo en el glúteo. El confuso incidente se registró el pasado domingo en la calle Núñez de Cáceres de esta ciudad del Jaya. Están acusando de un hombre que salió herido en un glúteo sin yo estar ahí y me están explicando en ese, en ese video. Sin yo estar. ¿Cuándo fue el domingo en la noche? No, mi hermano, tú no puedes decir que tú, tú estabas ahí, pero. Tú Estaba no ahí, ahí, pero que no. No. No hice nada malo. Está malo ese hombre, lo que pasa es que quieren poner a uno como como que uno hace todas las cosas malas. ¿Y qué fue tío? lo que pasó? Él comenzó a agarrar sobre una pistola y comenzó a tirar y tiro. ¿El quién? Eh, baby Pizza, eh, Baby Pizza. De ahí para allá, los problemas vinieron y entonces nos pusieron a nosotros en agenda, como que nosotros somos los más buscados, no delincuentes. Si nosotros somos delincuentes. ¿Y por qué tú entiendes que te involucran a ti? ¿Eh? Me involucran a mí porque dicen que, que yo, yo le estaba entrando a botellazo el hombre y de todo. Sin ser Yo estaba ahí, lo que nosotros fui, me le pegué y me le quité de ahí lado. Y de ahí para allá dicen que uno se implicó en eso. Y me andan buscando por eso. NTN, Arismendi la Antigua.